Estamos en la final. Sí. Argentina. Sí. Ya lo sabíamos desde ayer. Sí. Y hoy conocimos el rival. Francia. Francia. ¿Qué pasa cuando hay un corazón dividido por dos naciones? O un, un... corazón o, o dos corazones unidos por estas dos naciones. Y mejor yo creo dicho. que de alguna manera sos más feliz porque decís: si gano, gano. Y si pierdo, también pierdo tanto, Como que gano, ¿no? <risa> también gano. Tenido, ¿será así. Me ha pasado, tuve un amigo que era ah. Alemania-Argentino. Así sí. que ya sabemos que a veces festejó, o qué parte de su corazón le tocó festejar bueno, casi ah, todas las últimas veces. Julián Chaver creo que tiene una historia similar. Así ¿Ah, sí, tenés una historia similar. Hola, Juli, querido, buenas tardes. ¿Cómo andás? Dice el dicho no hay desgraciados sin suerte mientras mostramos esta pantada porque, claro, el Aristides es igual que en todo nuestro país. Todo es Argentina, Fernando. Sí. Y decía no hay desgraciado sin suerte porque buscamos con Marquito Carranza la historia y la encontramos. Las historias vienen a nosotros. Tomás, francés, 38 este taj, gusto. Taj entero. No sabes lo que hable este hombre Se van a enamorar Como se enamoró Estefanía Mendocina. Claro, un amor franco argentino Y vamos a hablar más que nada Más de ustedes y su historia que es maravillosa Vamos a hablar de fútbol Ya vieron los partidos juntos y me decía Tomás es más tranquilo El francés quizás es más tranquilo para ver fútbol Sí, totalmente, es mucho más tranquilo Nosotros somos más eufóricos Ponemos mucho más emoción pero Tomás, más tranquilo y momento que hay que explotar, explota como explotó hoy día. Exactamente, cuando marca Francia, ¿no? Ahí vamos. Estoy contento, veo que tu país te está llenando lo que necesitaba más ver. Que, más que contento, repetimos la historia, miramos, ganamos la última vez y ahora la vamos a repetir de nuevo, ¿no? Es que fracasamos en casa hace seis años contra Portugal, ganaron muy bien, uno a cero en casa, se hace. Pero tenemos que aprender, fracasamos. Aprendemos, ganamos el último mundial y ojalá vamos a ganar este. Lo siento. Te digo lo que veo en Francia. Obviamente que mi corazón es argentino y te, creo que vos no sos, eh, ¿cómo se dice?, ecuánime y yo tampoco. Tiramos para nuestro equipo. Yo veo que Francia es hermoso verlo atacar. Son muy rápidos y tienen muy buen manejo de balón, pero tiene fragilidad defensiva. Quizás Argentina también, pero lo ha corregido durante el torneo. ¿No estás de acuerdo con eso? Hoy vi Francia defender muy bien porque los marruecos. Pero, pero Marruecos atacó muy bien Francia marcó un gol muy muy rápido pero al final después Francia dejó el, la pelota a Marruecos, Marruecos atacó pero nunca encontró no, que, la, la, la chilena solución. en el palo pero bueno, tampoco pero el de que venta, lo pasaron por arriba ¿Viste por ejemplo cuando Konate paró un, un ataque de, de, de los jugadores de Marruecos? Ha sido tremendo y no fácil pero ha leído muy bien la cosa Está y optimista por supuesto por supuesto, soy optimista. Somos campeón del mundo. Tenemos que defender la camisa. Bueno, llega el domingo. ¿Dónde lo ven? Lo vemos en casa, con la familia, nuestro, mis hermanos y con la camiseta de Argentina. A eso voy. Bien. Todos los argentinos, mendocinos con la camiseta argentina. Todos ¿Y a él, él puede tener su camiseta de Francia? ¿No le hacen bullying? Ya le compramos la camiseta de Argentina. Bullying. Tiene que hacer bullying, si no, no es divertido, ¿no? Ya. Tenemos que hacer bullying, ¿no? tenemos que devolver. <risa> Pero no va, puede tener la camiseta de Francia, tiene que tener la camiseta argentina. Te voy a contar una cosa. Llegué de Francia al regalar camiseta de Francia a toda la familia. Ahora no la van a usar. Hasta ahorita no entregué ninguna. No es el momento. No. No. ¿Querían preguntar algo? Sí, Dale, Juli, pero para ¿él tiene camiseta de la selección argentina o no tiene? Porque regaló la de Francia vivo. Claro, bien. ¿le regalaron a Argentina? Generoso, pero No, no vivo. la pudo regalar. Ah, ¿no la pudo regalar? Pensé que la había ¿La regalado. tiene la valija. No, no ha, ah, claro, no ha encontrado guardado. el momento, todavía no ha encontrado el momento. ¿Y a vos ya le diste la camiseta argentina? Sí, sí, ya se la di, la camiseta argentina la tiene, pero la tiene guardadita en la valija. Yo Todavía creo que, no a ver, vas a estar solo, no sé si tiene que usar la camiseta argentina, debería poder usar la camiseta de Francia, pero eso es respeto. Ahora, no podés ponerte a boconear durante el partido, ahí te puede ir muy mal, decir, eh, mira cómo, mira, dale Mbappé, eso tiene que ser con cuidado, me parece. Pero será con la familia no pasará nada, ¿sabes? Va a ser bullying y no más. Claro, va a ser todo avistoso. Sí, es que sí o sí estaré feliz. Que gane Argentina, mi esposa estará feliz, yo estaré feliz. Si gana Francia, estaré feliz. Ella no, pero ganará Francia. Así que vamos bien. De cualquier manera, esto termina bien. Claro. Y ¿Cuánto principio? hace que están juntos? Juli, me interesa la historia de amor ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo bien? se unieron las dos sí, naciones? No, es, estoy sintiendo cosas por Tomás Es muy interesante no, este muchacho ¿Cuatro ¿Te paro, años? Te cuento una cosita Sí, dale. Cuatro años juntos Antes cuatro. de conocer a España Yo jugué mucho al fútbol de joven ¿no? Como mucha gente en Argentina ¿Y sabes qué playera tengo en casa? Y Me puedo imaginar, algo de boca Porque si sos no, tan inteligente La de Argentina Ay, Argentina. Que compré hace años porque Argentina es un país que hace soñar. ¿Ves? Hablas de Patagonia, hablas de muchas cosas. Estás en Francia. Eh, ok, Francia es un país lindo que mucha gente quiere conocer, pero también Argentina te quiero conocer. Yo quise conocer Argentina ¿Mira? y tengo una playera, una remera, no sé cómo se dice en Argentina, Remera. Remera de Argentina. Una vieja con dos estrellas, claro. capas... Será demasiado ser vieja seco. porque ustedes pronto tendrán tres. Ah, ¿Ojalá? no, capaz no. Pero bueno, eso entra en el Burin y no lo vamos a empezar ahorita, ¿no? Me encanta. Bueno, pero espera, Juli, ¿cómo la conoció los Tomás? los tragos. ¿Cómo la Venga. conoció Tomás? La historia de amor, Julián, no te la pierdas, de unos tomar. Tomás. trago a los chicos, gracias. ¿Por qué trae tres? Vasos, no, no, Julián. estamos... Bueno, Gisela, tenemos... Traigo. Yo te cuento, Tomás. Ella conoce el Noticiero 7, vos no, porque sos un hombre de mundo, no tenés por qué conocer. Tenemos a un Julián, uh -huh. como yo, eh, jovencito, Julián. parecido a vos. Y a Gisela, que ella es muy de, de enamorarse, entonces ella quiere saber de la historia de amor. ¿Cómo se conocieron? Y nos conocimos acá, en la ¿En calle la de la Aristides. Mira. En un barcito, Tomás comenzaba su viaje en América del Sur. Y así nos conocimos, volvió para... Para conocernos un poco más y yo tomé la decisión de ir a Francia, a hacer un año allá y disfrutar vacaciones de las vacaciones, disfrutar de la cultura francesa, aprender la lengua francesa y me encantó, Bueno, me lo, lo último, para, lo mejor, ¿tú ¿estás viviendo en Nantes? Estoy viviendo en Nantes. Lo mejor de Nantes no, no en bien. 30 segundos y vos me vas a decir lo mejor de Mendoza en 30 segundos, anda pensándolo. lo mejor de Nantes donde están viviendo ahora o lo mejor de Francia lo que estás viviendo allá. Lo mejor de Nantes es la cultura, las personas, la verdad que son muy acogedoras. Yo estoy enamorada de, de los franceses, en verdad. La, eh, también todo lo que es la estructura francesa eh, es impresionante, de verdad es un país hermoso. Francia, Como dicen los que van a Europa, que todo funciona. En verdad, un tren tiene que pasar a una hora y pasa verdaderamente a la hora exacta y eso ya es una locura. Eh, sí, no, enamorada de Francia enamorada de mi marido, de Ay. su cultura, de, de su familia y la verdad que es un país hermoso. Y con el amor que te mira mientras decís eso, lo que más te ha gustado de Mendoza, obviamente además tu mujer y su familia. Ah, por supuesto, pero primero quiero, es que pase un poquitín de tiempo también en México y conocí dos, dos amigos acá y gracias a ellos conocí a mi mujer, así que ante todo quiero saludar a Rodrigo, Rodrigo Martínez, que es un gran amigo ¿Mendocino? mío. ¿Mendocino? por Bien. supuesto. Y Yamina, y a mi loca, tremenda amiga también, que me gustaría volver a, volver a ver. La calle Aristide, porque aquí conoce a mi mujer, muchos bares, muchos boliches. Y bueno, que sería Argentina, sin decir como, o Mendoza, perdón. Sí. Sin decir que la carne, los asallitos, buenos momentos. Ajá. Pero, ¿sabes? El cariño, es Como el... El vínculo. El vínculo, el hecho de ser humano y decir que... Bueno, gozamos juntos, nos abrazamos, nos ollamos a veces, pero hace parte de la cosita, ¿no? Así que va bien, pero sí, al final ¿qué pasa? Salud. Queremos ser amigas de, de la pareja, somos amigas de la pareja. Eso ¿Qué caros. te parece esta historia? Te dije que te iba a sorprender, Pero maravillosos los dos. Salud. Salud. Andá poniendo las costillitas. Salud. Muy bien, Salud, muy bien, en un bar de la licencia. Sí, me ha eh, encantado, pero va bien. Mate, <ríe> toma. Salud. Un, placer. Un placer. ¿Mate tomaste? Sí. Tomaste Obvio. Mate. Tengo ¿Ah? casa. Ah, mira. Fernet. Fernet. Ah, bueno, al principio no es bueno, bueno pero después... Claro, al principio te parecido El horrible. primer vaso no es bueno, el segundo se mejora, el tercer... <risa> Muy, <risa> Muy genio, ¿Te gracias, Juli. Gracias. gracias, aplauso, de acá también.